Bueno, bien, señores, seguimos con más contenido del programa de mañana. Buenos días para los amigos que se suman en este momento a nuestro espacio. El tema colectivo de hoy, el exalcalde condenado por desfalco le hace campaña. Yeah. Que Hay que decir que eso todavía está ese caso de Félix. Sí. Se refiere a Félix Rodríguez. Está en... en eh, eh, esperando un, un recurso, ¿verdad? Exactamente, Está va eh, a, a casación uh -huh. eh, y hasta el momento no ha adquirido esa sentencia, la cosa... La autoridad de la, la cosa irrevocablemente, irrevocablemente por juzgada por lo que no ha condenado Exactamente. todavía. Exactamente, razón por la cual todavía no lo podemos a él tildar de que ya ha sido condenado, no, sino así más es. bien eh, eh, como imputado, pero bien. debemos bueno. recordar que la ley... Establece que se le debe tratar como inocente hasta claro. tanto la sentencia eh, sea, firme. sea firme. Bien, el ex alcalde de San Francisco de Macorís, el señor Félix Rodríguez, condenado a ocho años de prisión por desfalco, fue visto en un video que circula en las redes sociales realizando vale. campaña política en favor del candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD Gonzalo Castillo, en la visita que realizara este. Eh, este último a esta ciudad ayer en procura de hacer campaña por la actual candidata alcaldesa Miledis Núñez Rodríguez, quien fue condenado a cinco años de cárcel por malversación de fondos, quien luego el 9 de noviembre del 2018 su condena fue elevada a ocho años de prisión y al pago de 30 millones de pesos en favor del Estado, no se le había visto en el escenario político hasta la mañana de ayer. ¿Consideran ustedes que la aparición de personas señaladas como corruptos empaña a los candidatos a ocupar cargos electivos? ¿O esto pasa desapercibido por los electores? Bueno, eh, hay muchos señalamientos en contra de los lo políticos. Y hasta ahora no podemos decir que Félix sea un corrupto. Si el que lo crea, el que lo piense, lo que tiene es simplemente una percepción porque lo que va a definir eso fue lo que dijo Yerian, cuando una sentencia sea firme. La gente tiene que entender que independiente... La, la idea es la siguiente, aun cuando nosotros, si nosotros salimos de aquí, ahí en la esquina eh, de la Fran Grullón con José Rey Ocurre, vemos a alguien matando a otro, si nos toca ir a los tribunales como abogado como, o como eh, miembro de la, del tribunal que lo condena, no podemos decir que lo mató, aun cuando lo hayamos visto, porque hay ese principio de que todo el mundo se considera inocente hasta que no se le pruebe lo contrario. Por ende, bueno. el trato y el manejo que se le debe dar a Feli es el de una persona acusada de un delito, pero que todavía no ha sido encontrada culpable definitivamente, bueno, a pesar de las condenas. A la verdad que son valientes. A la verdad que son valientes. La... hacer campaña es sumamente delicado. Porque usted tiene que enamorar al elector con propuestas. Usted tiene que llevarle posibles soluciones y también credibilidad. Credibilidad sobre todo. Y nosotros hemos venido padeciendo seriamente el problema de la impunidad, el problema de la corrupción, con un dantesco ocultamiento del gobierno, con un dantesco manejo de la justicia. Y este país tiene sed, tiene necesidad de adecentar, independizar la justicia. Y... Hay cientos de casos ocultos, guardados y otras tantas instituciones que están trabajando para eso y en sí también se convierten en corruptas porque no hacen nada. La institución de ética, el PETCA, entre otras, porque también están usando los recursos del Estado y no están ejerciendo una labor, la Cámara de cuentas, por ejemplo. Entonces... Cuando usted está, su de la justicia, en un proceso judicial, a mi manera de ser, creo que debe de estar en un perfil más bajo, ¿verdad? Y ponerse a la disposición de la justicia ordinaria y trabajar en torno a demostrar que usted es inocente. Vamos a suponer que sea inocente. Bueno, si es inocente, en una justicia independiente se puede esperar que usted pueda demostrar. Ahora, en la que nosotros tenemos la credibilidad del pueblo hacia esa justicia, está también entre comillas. Y cuando se sale a una campaña que lo que presenta es mujeres con rolo, en una patana Y lo que presenta es eh, A personas que están ¿Qué tú tienes en contra cruceso, de las mujeres y de los rolos? Que es Explícame. una degradación Es una un, falta un Es de campaña un Es una falta un de respeto Pero mi modo de ver Es una falta de respeto a la mujer dominicana ¿Le pasamos el rolo? No A la mujer dominicana Es como si fuera eh, una burla a la mujer dominicana Bien, entonces para hacer campaña hay que ser bien cuidadoso y bien eh, eh, respetuoso. Yo creo que con la presencia de personas que están involucradas en estos casos, es simplemente una metida de pata en una campaña electoral a dos semanas de unas elecciones. Miren, con relación a esto... Yo pudiera venir aquí con un discurso populista y decirle a la gente que, que está mal, que qué mal que Félix Rodríguez, quien está imputado en, en actos de corrupción en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, esté haciendo campaña a favor de un candidato cualquiera. Y casualmente campaña para el Ayuntamiento, porque lo que vino ayer fue un apoyo a la candidata. Sin embargo, sabemos que en la política dominicana y en la política del mundo eso se da de manera frecuente. Por ejemplo, es un ca el caso de, de, de, de Brasil, sin ánimo de comparar, porque ahorita me llaman de una vez los, los izquierdistas y me quieren arrancar la cabeza, el eh, caso de Lula da Silva, que estando preso sale de la cárcel y, y de una vez eh, eh, eh, la, la prensa internacional eh, lo, lo, lo figura como un posible candidato a la presidencia, sin embargo él declinó eso. Eh, pero se, se, eso es lo que se pensaba, que él iba a salir a ir a aspirar a la presidencia de Brasil, en este caso, Félix Rodríguez, que está imputado en un caso de corrupción, si, si nos desmontamos la parte moralista y si nos, si de, si nos desmontamos las pasiones, vamos a, vamos a entender que este hombre, independientemente de lo que, se, de lo que podamos decir aquí, le está sumando votos. Este hombre le está sumando votos porque hay que decirlo, Félix Rodríguez duró 16 años dirigiendo el ayuntamiento y en 16 años es mucha la gente que te sigue, son muchas las ayudas que tú das. No lo estoy defendiendo. Estoy hablando de lo que, la, la realidad. Quizás no sea ¿De? lo que él dice que va a aportar, pero sí aporta. Da, sí, da un buen ejemplo de lo que se va a hacer en el ayuntamiento. No es que No, es pero eso. Es que no es eso. Por ejemplo, no necesariamente tú puedes vincular el hecho de que una gente esté haciendo campaña, tú no lo puedes impedir hacer campaña. O sea, tú no lo puedes claro. decir, eh, vete de aquí cuando es en una calle que están. Tú no sí. lo puedes decir, no participa cuando, cuando Señor, se está haciendo en lugares públicos. No se rechaza ese tipo yo de Yo lo que cosas. te puedo decir a ti es que Félix Rodríguez, independientemente de. Eh, eh, su, su situación actual le está sumando voto a, a, a ambas candidaturas, tanto a la de Gonzalo eh, como a la de Miledis Núñez. Entonces, yo lo veo de manera diferente. Se juntan los eh, muchachos. Ojalá, ojalá y tuviéramos pol, eh, políticos potables eh, en, en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, y ellos tienen todo el derecho. Incluso Félix Rodríguez tiene todo el derecho de participar hasta el momento. Claro. Porque hasta el momento es inocente. Hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario. Entonces, sí, ya. Entonces podríamos tener. Él tiene todo de el derecho. Claro. Mira. Ahora. ¿Beneficiará a la campaña de la alcaldesa? Yo te estoy diciendo que le va a sumar voto. Bueno, pero a ustedes que le convendría. Diciendo, no, no, no, no, no, no. Pero, no, pero, pero, que pero mira, es realizar... que la imagen, la imagen lo estoy, dice todo. Yo estoy siendo independiente. Es, es que yo no estoy buscando un... de que, que me va a beneficiar Miren, a mí. Miren, es que, hay que Yo estoy preguntando que si él tiene todo su derecho. Todo el derecho lo tiene. Yo estoy preguntando si eso va a beneficiar a la campaña. Claro que, la, que la va a beneficiar. Yo no, yo no creo que ellos hayan... De permitido que él participe de esa manera tan activa en ese en ese evento sin haberlo analizado. Sí, claro. Porque pienso no, que no, no. ellos accesorios. lo analizaron. No, buenos días. ¿Eh? Hay una sí, sí, buenos ellos días. lo analizaron, que ellos no son locos. Buenos días. Pero me dicen que también quien está coordinando parte de la campaña es Gerson. Buenos días. Se fue. Parece se que se fue. fue. Se fue. A eh, la persona que llame de nuevo. Mira, más allá de. de de, o sea, de lo que pueda estar ocurriendo en torno al proceso legal de Félix Rodríguez, hay un aspecto eh, moral que cargamos cuando se nos imputan cosas, cuando se nos tildan de cosas, aun estas no hayan sido comprobadas, tú cargas con eso en el hombro y más con el descrédito que tiene el ejercicio de la política en nuestro país. Lo que pasó en la alcaldía de San Francisco, en la gestión del ex alcalde Félix Rodríguez, aún un, aún un tribunal no haya dicho que él es el culpable. Se supone que ante la sociedad él debe de cargar con eso. O sea, la gente ve que cuando Félix Rodríguez fue alcalde, de la mano con el señor Gerson, se perdieron unos cuartos, se perdió un dinero. Sí. Se perdieron <risa> ¿Y quién es el responsable de esto? O sea, no es Juan Pérez que está por allá La justicia no ha dicho que sí Pero hay una responsabilidad que se supone Que aún él sea inocente y sea declarado inocente Tuvo una gestión pésima en el sentido de que permitió Que se desfalcara o que se perdiera ese dinero y da mucha pena, deja mucho que desear, independientemente de todo el derecho que él tenga Que en esa foto, en ese grupito, allá hay como 20 gente Porque no estamos hablando que hay 10.000 gente, mil ni 500, ni mil Allá hay como 20 gente, vamos a ponerle 50 Haciéndole el corito a Félix Posiblemente planeado, a modo de estrategia Explícame por lo de Pero lo tú, papá, pero no tú sabes, puedes porque... encontrar 500 así bueno, porque hay, sí, pero, hayan 500, es un mensaje nefasto. Que esa es, ¿Puede sí, ser es la sociedad que tenemos. O sea, que eso, ese es el mensaje que estoy dando. Da pena que la sociedad, Uy, sean la 20, 50 o 100, ¿Eh? los reciban de esa forma. Ahora bien, esto es posiblemente planificado a pero, modo de estrategia para decir: No, Félix Rodríguez lo quiere la gente. Tiene audio Félix Rodríguez tiene que salir con nosotros a hacer campaña. O sea, las cosas son dirigidas en política, nada se da por lo nada. Le llegó papá, por favor, que no lo entienda. El chocolate, ¿quién lo toca? Mira, puede ser, te voy a explicar, amado, lo que podría acontecer aunque suene un poco descabellado. Sabemos que Félix Rodríguez respondía a la línea de Leónel Fernández. Vemos ahí que no. No, no, no, no, es que hay que guardarse, hay que cuidarse. Bueno, mira, mira qué po podría pasar. Escúchame me llegaba. Es que la gente del Estado dice que no puede cuidar. Mira claro. qué podría ser. Okay. En este caso, solamente en el Estado se puede cuidar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Interprétalo. Mira, mira lo que voy a plantear, lo que podría ser. ¿Qué hacer le con puede esto? ofrecer Leonel de seguridad ante la justicia? Nada. Bueno, nada ¿Y ¿Qué le puede escúcheme? ofrecer eh, el candidato y, y el presidente? Todo. Mira todo. qué podría estar sucediendo. En una justicia controlada, todo. De, de, Miledis Núñez de la, de la línea de Danilo. Él está ahí en la campaña en, en la, bueno, en las. en la caravana de Miledis, ¿verdad? ¿Qué pasa? Posiblemente este señor. Eh, en el caso de Hipólito Mejía, que siempre hemos sabido que tiene algún tipo de maridaje con, eh, eh, con Hipólito Mejía, Danilo Medina. Danilo Medina, Miledis Núñez. Tú sabes que me preguntaba ayer, y escucha esto, Fulvio, El hecho de que el presidente de la sala se fuera del de PRM. Esto pudo posiblemente ser auspiciado... ¿Por Hipólito Mejía? No, no, es el único caso en el país No tiene ningún Por tipo de relación la cercanía no. que tiene Hipólito Casualmente y, y la historia Medina. de Richard es que quería una regiduría y Hipólito le dijo no se puede, tú tienes que participar Pero entonces, Y tal, Carolina también se lo dijo porque que... él tenía muy buena relación Muy buena, muy buena y le echó a perder toda bueno. Y es la única excepción en el país de un dirigente que se vaya para el PLD Por algunos intereses personales No, porque hay muchos que, se van, que van y vienen Hacia otro partido que están emergentes ahí No, lado. estamos hablando de ahora sí. bien Bueno, bueno ante señores. todo esto, Ajá. Dios La moral tiene un peso Al final hay que recoger la idea De que Félix puede hacer campaña Está en su derecho claro, claro Nada claro. se lo impide claro. El hecho de haber sido condenado no significa Que, esté, que tenga que cumplir esa condena Porque todavía eh, no es firme, no es definitiva. Lo que quiere decir como que Como la, la crítica... condena no es firme ni es definitiva, en mi análisis él está buscando protección ahí adentro. Ya eso es una elucubración Yo lo, lo que sí pudiera le puedo asegurar que locura. le va a sumar votos. Usted puede, usted puede pensar lo que usted quiera eh, allá, pero de que le va a sumar votos, claro. le va a sumar votos. Claro. Y podríamos de, ser... dejó, dejó muchísima gente. Claro, por, pero 16 ahí años. llegó papá. Es como Leonel. Y podríamos diciendo que los poder, y podríamos cerrar y gente? podríamos cerrar diciendo que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen está bueno, ah, ojalá es que vengan 10 Feli Bautista uno tiene vamos, mensajes sí, el pueblo mensajes. se merece este mensaje hey. si sí, este si sí se lo merece vamos